Ya compadre, ahí estamos nuevamente cargando otro jueguito del recuerdo. Y aquí está Coeli para ustedes. Y puta, les traigo Blue Max Ya, Blue Max es un juego del año 1983 por Bob Pauline. Ya, eh, de Synapse. ¿no? no sé si será de Synapse Software de esa época, pero me imagino que sí. Boba. Ya cuento corto. La cuestión es que ahora está cuando el juego parte. Eh, parte con esta canción patriótica eh, británica, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la canción eh, algo de Rule Britannia o algo así eh, la cuestión es que, bueno, esta cuestión está orientada en la primera guerra mundial donde nosotros teníamos que manejar un avión, cachai, que está en nuestra... en nuestro aeropuerto y que tenía que como ir a bombardear, ¿cachai? Tenía que ir a matar una base y todo ese tipo bueno, bueno, muchos compadres no se... pudieron terminar el juego Pero aquí estamos nosotros, para terminar el video game Una vez más, en el jueguito del recuerdo, ¿ya? Hay varios puntos que tienen que tener en cuenta de este juego Que van a ser unas letras que van a empezar a aparecer al costado inferior Derecho de la pantalla Que es donde nos muestra, eh... Puta, si un avión va más alto o más bajo que nosotros Va a salir un asterisco Si, por ejemplo, se nos echa a perder el, La maniobrabilidad del joystick ¿Cachai? Va a aparecer una M ¿ya? Si nos sale una B Quiere decir que la, eh, se echaron a perder las bombas Ahí se pueden dar cuenta de que el avión tira bombas La M es porque cagó la... No, la G Porque cagaron la ametralladora ¿Ya? Y finalmente está la L y la R Que es una voy para aterrizar la e, cuando te dicen L podía aterrizar y R no podía aterrizar en, en, en un aeropuerto que te encontréis por ahí, pues, ¿cachai? ¿Mm? Como pueden ver el juego es como medio 3D, ¿cachai? Está como visto de, de lado, ¿ya? Entonces parece que, que fuera 3D la wea, pero no es 3D, es más plano que la cresta. Así que nada, pues démosle, aquí está un jueguito, un recuerdo para usted, mucho bla bla y todo el tema, y vamos a darle vos. ¿Mm? Lo que sí, compadre, aquí somos rudos y le vamos a poner Advanced. ¿Cachai? Y... Control normal Y vamos a partir Ahí estamos Tenemos... Speed 100 Y partimos Ahí tomamos nuestro super avión ¿Cachai? Que el agua dispara ¿Cachai? Y tira bomba Entonces Si yo subo y bajo Al bajar a, la, a ras del suelo Ahí sale un asterisco Quiere decir que un avión va más arriba que, que yo Si yo bajo Hasta cierto límite Fíjense que se pone un color café Ese color café quiere decir Que estáis como a ras del suelo Y podéis matar esta estas bases weón esas weón, anti antiaéreas que nos quieren matar, ¿cachai? Los podéis matar con la ametralladora, ¿ya? Si bajo más, ya me dice que hay muy abajo, empieza a sonar ese pito, ¿cachai? Y te dice que puta, podéis chocar con algún árbol o algún weón. Ahí se puso azul. Cuando estáis azul, quiere decir que vais como a la altura de otro avión, ¿cachai? Y eso quiere decir que lo podéis matar, pues, weón. ¿Ya? La P, cuando te dicen, quiere decir que se aproxima a un avión Ahí está a la altura de un avión y... y miren, fíjense Ahí va a decir P de repente, miren Ahí, P, P, P, P ¿cachai? Ya esa hueá quiere decir que viene una, un plane, un avión, ¿ya? La W, si se fijan que también sale una letra W ¿Ven? El avión se mueve solo, es porque hay wind, hay viento, ¿cachai? Entonces, hay, donde hay mucho viento, el, el avión se mueve, ¿cachai? Ya las demás weas que han apareciendo, como la B, ¿cachai? que cuando te hacen cagar las bombas O la G, que te hicieron cagar las guns, las trayadoras, cachai, todo ese tipo de cuestiones Van a ir apareciendo a medida que me vayan haciendo daño ¿ya? Entonces yo voy a ir a ras de suelo matando weón y todo el tema Ya, ya, fíjense que hay una R, si yo aprieto el botón cambia la L y puedo aterrizar ¿cachai? Esta weas les pasaba mucho que no podían aterrizar nunca el avión Ya, casi me matan, esa es una, una, una mariconada, weón, que inventó el programador, ya Velocidad 100 y me puedo elevar Ya Ahí viene un plane Entonces, bueno, como se dieron cuenta, la weá, weón tiene su técnica eh, Si yo estoy de la mitad hacia acá de la pantalla, es como mucho más fácil Tengo que evitar los aviones, nomás, ¿cachai? Entonces, puta, yo me voy a ir a ras de suelo ahí matando misiles antiaéreos, puedo matar los barcos si les disparo otras veces Esos puntos son importantes porque como que son de base enemiga y... puta, tenéis que destruirlos, ¿cachai? Y ahí pegue, viene un plane Ya Ojalá no me muera, el juego es difícil, capaz que juegue harto rato la wea porque puta, igual es complicado ¿cachai? En cualquier momento puedo fallar, ¿cachai? Por el viento que te tira hacia el lado, ¿cachai? Y no puedo no voy a poder matar la, las bases militares que hay al, al final del juego ya, esa weá no importa que yo la chunte justo la X lo importante es que hagáis cagar el puente o que hagáis cagar la zona, ¿cachai? tengo pegado esa weá el cachai no sé qué mierda me la pego ya entonces... ya, ahí R... Eh, puta, estoy de 204 de fuerza, no es necesario que, que me aterrice a veces pasa que si bombardeo esa weá, el juego caga ya, así que no hay que bombardear esa... ese hangar, ¿cachai? Cachai, de nuevo se me salió la weá. Bueno entonces íbamos matando, vamos disfrutando, a ver si matamos a Sajon que está... no, no lo puede matar Vamos a bombarder esto y a ver si la chunto a ese también... no, no la chontea. a ver, a ver, buena, a ver. Uf, La hice cagar, vamos El juego en sí es súper divertido, cachai, para la, para la época era muy bueno Esta era la primera versión de, de dos juegos que salieron, que es este, el Blue Max y el Blue Max 2001 el 2001 era como de un ovni, que puta tenía que hacer algo muy parecido, que también lo vamos a jugar después y se los voy a explicar. Pero por ahora les voy a traer Plumax y vamos a terminarlo aquí en el juego del recuerdo. Para todos los Atarianos y para toda la gente que, que gusta ver mis videos del recuerdo. A ver si matamos ese. Bueno. Buena. Bueno, tal vez ustedes dicen que la weá es monótona, puta, todo el rato lo mismo. Puta no es así, ¿cachai? Igual el escenario cambia. Después, o sea, se mantiene el escenario, pero después como que te ir metiendo más hacia el continente y ahora se sí voy a aterrizar. Está la R, aprieto el botón de disparo, cambia la L y ahora puedo aterrizar. Ya, voy a aterrizar un poquito por acá. Ahí. Uh. Ya. Ent no, esa wea no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, ya. Bueno, capaz que me, me cague y no me deje despegar por culpa de ese hoyo que está ahí en la pista. La capacidad de la bomba son puta cagó la weón no, no sé cómo cagó pero ya vamos a seguir jugando hasta que lo terminemos esos son mariconas del juego ojo ya muchas veces pasa que de repente está estacionado en el, en el hangar weón eh, puta eh, recolectando eh, benzina o sea no recolectando sino que está ahí llenando de benzina está ahí... Eh, puta llenando tu armamento y toda la wea Y pasa un avión y te tira un bombazo y te cagó toda la misión, weón Y lo peor de todo que tiene una pura vida la wea ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces... Vamos a tratar de terminarlo aquí en el juego del recuerdo Yo entiendo que el juego es muy difícil Lo miraba a huevo Y bueno, les voy a contar un poquito de lo que me pasó a mí Porque me, me, me, me motivé a terminarlo acá en el juego del recuerdo Porque resulta que hace muy poco fui a una tarea Una tarea que están haciendo jugadores de Atari aquí en Chile de la época de los 80 me encontré con gente muy buena onda y... puta, entre ellos me encontré con un compadre que tenía puesto este juego y puta, ah, el Blue Max weón, puta, buena, buen juego, ¿cachai? Y, y el weón se tiró un comentario que dijo puta, me costó Carete terminarlo ¿terminarlo? weón, te juro que no tenía idea que la weón se terminara y si se lograba terminar y, puta, si llegué al, al final no supe qué hacer pero... Dije, no, esta weá tiene que estar en mi enciclopedia de juegos terminados de juego del recuerdo, así que me puse a jugarlo, a cacharle algunas manos Y aquí estoy, po, weón, para ustedes tratando de terminar Blue Max, ¿ya? Vamos a dispararle a toda la weá que esté en el suelo, vamos a arreglar porque me cagaron la, la maniobrabilidad, la M quiere decir la maniobrabilidad de la weá, ¿cachai? Entonces el, el avión se mueve como más pesado Ese es el error de la letra M Ahí viene un avión Weón, bueno, ya veía que me hacía cagar el juego Muchas veces sus aviones destruyen esa weón Y el juego weón, bueno, puros es código, weón bueno. Se da la mierda Ya ahí vamos de nuevo Hay viento Vamos a ver si lo podemos echar en un avión Buena Hasta que soy seco, weón bueno. Los escenarios igual son medio random, ¿cachai? De repente como que cambian, como que te metías dentro del continente, no, no tiene nada que ver que hay más adelante o más atrás del juego o va llegando al final de que te metan a, a estas bases, ¿cachai? Sino que puta la weá te lo tira nomás, Lo que sí al final del juego, cuando. cuando ya ya pasaste como seis estaciones de. de. de aeropuerto y todas esas cuestiones. Eh, ya ahí viene el final y puta, ahí tenéis que bombardear tres weas que igual es complicado porque puta te meten en un, en un hoyo, weón, prácticamente que está rodeado por edificios y puta corre mucho viento. Entonces ahí tenéis que, weón, maniobrar bien, eh, bombardear bien, weón, y puta que es difícil. Me cagaron la maniobrabilidad de nuevo, el avión está súper pesado. Pero igual vamos a destruir todas las bases o vamos a hacer lo posible por destruirlas. Oh, conche su madre, me cagaron la B, o sea, la, la bomba ahora Tenemos ametralladoras nuevas. Igual era completo el juego, en el sentido de que tenía claro todas estas, estas típicas weas de, de errores, ¿cachai? O de que el avión estaba como con hartos... Con hartos cachos que solucionar, po' weas. O sea, que, que, que la wea traía problemas, po, era real Un simulador de bueno Arcade Ahí viene un avión no, yo me lo quiero terminar ahora y yo voy a jugar hasta que me lo termine Así que pueden ver la, la grabación 100.000 veces y me la voy a terminar igual Ya, vamos a aterrizar acá A muchos les costaba aterrizar, weón, y no sabían puta, ojalá no me caiga el juego Ya, tampoco me dejó una bomba ahí en el camino Esa weá es muy mala onda, weón, de que te pongan un avión que te esté disparando Mientras estés recargando benzina y toda esta weá, weón. weón. Me encuentro como mala leche la weá Porque igual es como tener cueva bro. O sea Podés jugar súper bien durante todo el juego Pero si llega un avión y te caga Cagaste weón te, te arruinó todo el progreso Ahí vamos a hacer cagar todo Ah ya bacán Echa tu madre, que soy a no, weón Ya De nuevo Ya ahora sí Vamos a tener que jugar concentrado weón Porque weón Complícala, weón. Ahora me gustaría contar Cuántas estaciones tengo que pasar Para poder eh, llegar al final Creo que son 7 o 8 O 10, weón. Ahora, claro Ustedes pueden adelantar el video Y ahorrarse ver toda esta paja De que yo voy volando en mi superavión, ¿cachai? De la Primera Guerra Mundial Ven ahí, maté un, un barco con Con una metralladora, Y mate otro más como que tenéis que dispararle hartas veces O tenéis que chuntarle justo con el pixel, weón. A ver Yo creo que hartas veces Ya vamos Miren, un autito que va cruzando el puente Buenos detalles igual, no es malo tratar de jugar bien concentrado la weá. Además que igual puta, igual es un poco complicado jugar, weón, ni hablar weón. Pero estamos haciéndolo por ustedes, por los jugadores. Retro que ven el juego el recuerdo acá en, en este channel. En este humilde channel. De pocos seguidores. Pero fieles. Vamos. Me voy a saltar esta... esta estación No voy a... No voy a bajar a tomar benzina Igual puedo aguantar 140 además que llego a la otra Vámonos nomás Viene un avión Bueno, los aviones de repente se ponen kamikaze, weón Se te tiran encima y todo eso, weón Por eso que hay que... hay que como correrse hacia el lado O subir y bajar eh, porque... Puta, los buenos te chocan, po Mierda, casi Casi choqueé con el suelo Uh Vamos, que se puede Concentración nomás Tenemos 80 de benzina, además llegamos al otro lado si podemos bombardear algún barco tampoco este weón me voy a hacer hacia arriba ahora debería venir la hueá para aterrizar vamos ahora Vamos a ver cuánto rato vamos a estar acá tratando de pasar Blue pero lo vamos a terminar, compadre. Vamos. Arras de suelo entonces y matando todos estos misiles antiaéreos y toda la hueá. El avión lo encuentro súper bien hecho, weón Imagínate que con cuántos píxeles tendrá ese avión, weón Unos 40 píxeles Esos aviones, puta, esos son como... Te dan más puntaje weón Ese weón podría haberme chocado Cacho ha un barco de color rojo ya, Vamos a seguir derecho nomás No vamos a aterrizar El autito, el autito, el autito, el autito Bien El barco, el barco, el barco No, no murió Oh, se rajó. Vamos a tratar de llegar al final de esta weá y destruir... Bueno, en el final hay tres bases, ¿eh? Dos azules y una roja, o dos rojas y una azul, creo. Pero ya matando esas tres weá, puta, te rankean como piloto de Blue Max y todo el tema. Todo el este juego se llama Blue Max por una mención honrosa, una medalla que te dan, weón, en la Primera Guerra Mundial por ser seco en aviación una hueá. entonces por eso la hueá se llama Blue Max ahora acá y ahora sí vamos a aterrizar porque tenemos 100 de ensina. y ojalá es que no nos maten Ojalá no parezca un avión cagándonos toda la onda. Puta, ojalá no muera, ya. Vamos. Igual le tengo fe que lo vamos a terminar, weón. Bueno, hay que terminar este video game de una vez por todas. Sacando la cara por Chile aquí en los juegos retro. No he visto ningún otro weón que lo suba. Vamos, bombardeamos ahí. Lo que sí podrían haber colocado es que cuando viene un avión por detrás y cuando viene un avión por delante. Porque siempre te, te muestra que, eh, la letra P, pero podría decirte que o el avión viene por detrás o por delante, pues weón. Así weón, puta. Te corrí o no sé, pues weón, ¿cachai? Que de repente vienen aviones por detrás y ahí lo maté. Puta, me dispararon justo en el sí. avión, weón, y me cagaron la. el mando, weón. Está más pesado y más encima con viento, weón. Un avión parece de piedra, weón. Ya, vamos a tener que estacionarnos. Porque suena así, weón? O oh, me asusté. No, por favor. Uh. Ah. Ya, este no me va a matar. Vamos. Ahora como que nos vamos metiendo más al continente Bueno Me están disparando por la espalda, loco ¡Vamos! No, no pasó nada Uh Ah, buena No, weón, no te vayas a morir, pues, weón Si ya, igual hemos avanzado harto Quiero terminarlo, weón ¿Tan rápido llegamos a las bases? No, no puede ser, a ver Uh... ¡Una! ¡Uuuuh! ¡Otra más, otra más! ¡Y otra más! ¡Y otra más! ¡Otra más! ¡Oh, buena! Esto quiere decir que tal vez terminamos el juego tan rápido Tal vez jugué muy bueno <risa> Ya, pero no entusiasmemos. entusiasme, amor. Ese se supone que es el final del juego, pues, bueno. weón Cuando termináis y matáis esas tres fases Eh, puta, la pasáis, pues, bueno. weón Me demoré poco Y difícil, ojo Ahora no digo que quiero llegar al... al aeropuerto y que se acabe esta wea, por favor, weón. Y poder decir, terminé Blue Max, weón, y lo subimos al juego del recuerdo. Please. Falta que llegue un avión nomás y nos mate. Pepe, pe, pe, plane. Vamos. Me basta tanto avión, quiero llegar a la base, que se acabe este suplicio. Lo bueno, lo bueno, es que, weón, logré matar las tres bases de una, weón. Y esa weá igual es complicada Ya, ¿por qué suena así weón? ¿Qué, ¿Qué onda? A ver... Ya, nos vamos a aterrizar Ah, es luz verde Soy el líder de escuadrón Bueno, ese es el juego, lo logré, compadre Acabamos de terminar Blue Max aquí en el juego del recuerdo Clase de rango 1 soy un líder de escuadrón. Puntaje 5950. Puta, que buena, weón. No, no pensé que lo iba a terminar, weón. A veces como que me demoraba más, no sé por qué. Debe ser donde no le he chuntado a las bases que tienen la cruz. O a los puentes que tienen la cruz. O a los autitos que van pasando. Esos aviones que van como medio encendidos. ¿Ya? Pero puta, finalmente aquí tenemos en el juego del recuerdo. Blue Max terminado para ustedes. ¿Mmm? Ya bueno, espero que les haya gustado este pequeño review del juego. Bueno, básicamente, como ya se dieron cuenta, el juego es del avión, ¿cachai? Tenéis que matar avioncitos, tenéis que matar barcos, tenéis que matar misiles antiaéreos, tenéis que destruir ciudades, ¿cachai? Finalmente, el último nivel es matar esas tres bases que eran dos azules y una roja. Y ya matando esas tres bases, weón, puta, volvía a tu aeropuerto y el juego se acaba. Y claro, finalmente te te rankean como huevón, en mi caso líder de escuadrón. Yo sé que también te pueden rankear como Blue Max, ¿cachai? Que soy el huevón más pro del universo, pero no, para mí está bien. Yo con esto estoy feliz. Espero que les haya gustado este pequeño corto de Blue Max y nos estamos viendo eh, muy pronto en otro jueguito, El recuerdo. Yo sé que he estado un poco lento para subir juegos, pero bueno, de lo bueno a poco, pues compadre. Nos vemos y pásenlo bien. Chao.